Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de saludar y contar con la presencia de Jacqueline Tobar, que es una queridísima, queridísima aliada del Proyecto Pide Deseo y de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Nos da mucho gusto saludarte, Jacqueline. Muchas gracias, David. El honor y el gusto es mío. Muchas gracias, David. A, a, a lo largo del de tiempo en que uno realiza estos esfuerzos por los pacientes, encuentras que en el camino te vas a topar con gente no solo bien intencionada, sino determinada para sus temas y sobre todo atenta a la consecución de los mismos. No hay ninguna eh, duda en que algunas personas se eh, ofrecen de manera genuina para poder aportar a favor de los pacientes lo mejor que es el esfuerzo que nosotros tratamos de hacer por ellos para que tengan una condición mucho mejor alianzas con personas que tienen la certeza de crear caminos que son a favor de estos pacientes, es muy importante. Y tú eres personalmente una de esas personas que se encuentran en el camino y que son verdaderamente, verdaderamente brillantes en su trabajo, eh, determinadas en su esfuerzo y sobre todo constantes, hija. Eh, este trabajo es uno que tiene que ver con la constancia, porque si no existe eso, la disciplina, la determinación y la constancia, es muy difícil todo esto. Por favor, dinos quién eres, preséntate, dinos qué haces, y yo te voy a ir haciendo preguntas que van a sumar a este tema. Claro que sí, David. Mi nombre es Jacqueline Tobar Casas, soy eh, fundadora y presidenta de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, AC. Soy miembro fundador de la FEMEXED. Y la finalidad de poder estar el día de hoy aquí con ustedes es precisamente para que conozcan un poco el trabajo que, que tengo el honor de realizar y también poner este grano de arena en contribución a la sociedad que tanto se necesita. Yo he observado a lo largo de una década que te conozco que tu trabajo es robusto y muy fortalecido con un centro de gravedad poderoso por tu actividad total. Abarcas eh, temas que son muy importantes como tareas que se tienen que realizar en este país, pero sobre todo hay eh, puntos nodales donde tú intervienes de manera muy precisa por el conocimiento que has acumulado a lo largo de estos años. Coméntanos de esos que son temas que tú conoces muy bien. Sí, claro. Bueno, el tema principal es eh, la reducción, contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad materna y perinatal en México. Es un asunto es de agenda pública que debería de ser prioritaria eh, hasta el momento, pues hay bastantes deficiencias y uno de los indicadores para poder conocer a los países generalmente cómo se encuentran en muchos de los aspectos, los podemos... Eh, nos podemos inclinar para ver cómo están en su incidencia de morbo y mortalidad materna en México. Por ejemplo, aquí en México eh, tenemos una tasa muy alta eh, de mortalidad materna y también de nacimientos prematuros a consecuencia de las enfermedades y los síndromes que pueden prevenirse durante el embarazo. Me refiero a la preeclampsia, la hemorragia obstétrica, que son uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres día a día, a cualquier clase social. No importa tampoco el, el, la clase social, ni el nivel de estudios, ni, ni tampoco hay eh, otro indicador. Esto es general para toda la población y también, bueno, a consecuencia de la preeclampsia, por ejemplo, que es el síndrome eh, que se presenta eh, durante el embarazo, el parto o el puerperio. Quiere decir que puede arrebatarle la vida a la mujer o también tener eh, la consecuencia un nacimiento prematuro. Es realmente grave eh, para la sociedad. Es un tema muy amplio y muy complejo. Se necesitan eh, trabajar de, de, desde diferentes vértices para poder eh, tener muy en claro cómo podríamos contribuir a la reducción de morbo y mortalidad materna. Pero principalmente tiene que ver con la corresponsabilidad social, es decir, la conciencia de la sociedad que tiene que ver para poder reducir e identificar también síntomas de alarma y riesgos eh, factores de riesgos. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, sería... este es una contribución de parte de la organización que represento. Sin embargo, falta muchísimo trabajo por realizar. Hace, en el 2016, quisiera también ahí comentar algo. Estuvimos trabajando en establecer el Día Nacional de la, de la Salud Materna y Perinatal en México. Asunto que tiene que ver con eh, ponerlo en la agenda pública como prioridad en nuestro país para que se puedan eh, trabajar en, en el marco de ese día. Digo, no solamente ese día, todos los 365 días del año, pero en, especialmente en ese día para que podamos medir los indicadores de cómo vamos, eh, qué, es lo que se falta a, a, qué es lo que falta hacer para que podamos nosotros eh, seguir adelante y como sociedad identificar los factores de riesgo que tenemos y también las cosas que pudiéramos hacer para poder prevenir, como las enfermedades concomitantes, ¿no? que son diabetes, obesidad, hipertensión y también contribuyen muy directamente a la, eh, a la gravedad de estas enfermedades que se presentan durante el embarazo, parto o el cuerpo. Los tiempos actuales tienen que ver mucho con esta resonancia que hace eco a nivel mundial acerca de la participación de las mujeres y la atención que se les debe dar a ellas en todo el mundo, en todos los ámbitos y bajo todas las condiciones. La mujer en México, entiendo, no es una realidad que esté oculta, Sigue teniendo muchos problemas, no solo de inclusión, participación, decisiones, cuidados y, por supuesto, seguridad que tiene que ver con su entorno. Es tan importante este trabajo que estás haciendo que no solo radica en el tema de atender en tema salud a la mujer, sino en otros que son una parte del de círculo que rodea a la mujer, que tiene que ver con muchísimas cosas. Las mujeres son asombrosas, hacen tantas cosas, intervienen en tantos procesos, son las educadoras uno de su bebé, son las cuidadoras uno de su bebé, son las guiadoras uno de su bebé. Y entonces, todo esto me da mucho gusto que lo digas porque evidentemente en México ese era un trabajo que estaba verdaderamente perdido y a partir de que estás tú, entiendo, con otras personas colaborando en estos asuntos, estás logrando que el paradigma vaya cambiando, si es cierto de manera paulatina, lo cierto también es que de manera correcta y firme. Me da mucho gusto eso, Jacqueline. Pero además de eso, sé que eres experta en otras áreas, por ejemplo, el tamizaje neonatal. Cuéntanos de eso, por favor. Eh, bueno, el tamizaje neonatal, eh, como lo sabemos, es una de las estrategias más importantes de prevención, como las vacunas es la segunda más importante después de las vacunas. Desde ahí entendemos la complejidad y la importancia de poder prevenir y detectar a tiempo eh, diferentes enfermedades como los errores innatos del metabolismo, enfermedades autosómicas recesivas que si bien no tiene cura, sí podrían detectarse a tiempo del tercer al quinto día de nacimiento mediante una punción y un, cinco gotitas de sangre que tiene que ver eh, con la detección de estos errores innatos del metabolismo. ¿Por qué son tan importantes? Porque es una estrategia sumamente importante. Porque le va a permitir al recién nacido poder tener la oportunidad de vivir dignamente, a pesar de que ellos tengan una enfermedad congénita, independientemente de cualquier eh, seguridad social que ellos tengan, independientemente de donde ellos eh, vivan en, en cualquier estado del, del país. Y bueno, finalmente sí quiero, este. Enfocarme mucho en el tema del tamiz porque tiene que ver con una ley que se gestionó en la legislatura pasada, específicamente en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en ambas comisiones de salud, el senador Ernesto Saro, el diputado Zuna Millán, donde eh, como, como sociedad civil y como ciudadanos exigimos tener, eh, la, que ellos tengan la oportunidad de vida y el derecho a su salud eh, enfocado en el artículo cuarto constitucional, sea, eh, pues, de alguna manera, sea válido para ellos y para sus familiares. ¿Qué tiene que ver? Eh, tiene que ver una iniciativa que eh, se adicionó al artículo 61 de la Ley General de Salud, eh, fracción 2, para ser exacto, donde se implementa el tamizaje neonatal ampliado. Ampliado eh, es tan general que puede tener que ver con el asunto de ver, no hay una definición específica a nivel nacional, digámoslo así, eh, aunque los médicos y nosotros como expertos, la sociedad civil lo sabemos, que sí eh, constan hasta más de 76 enfermedades, como lo hacen en algunos institutos, pero actualmente eh, hay mucha inequidad inter interinstitucional para estos recién nacidos en nuestro país. Es lamentable que a casi más de ocho años que se hizo la ley, no podamos establecer un lineamiento y un protocolo eh, creando un programa integral eh, que pueda realmente ofrecerle un tamizaje neonatal ampliado a nuestros pequeños. Es lamentable que en cualquiera de las instituciones que, uno nazca, que un bebé nazca tenga diferentes oportunidades de diagnóstico y diferentes oportunidades de vida, porque finalmente no es lo mismo que un niño nazca en Pemex, que nazca en el INSS, que nazca en el ISTE o en algún otro hospital de la Secretaría de Salud Federal. Es importante también. Dime, dime, Dale. No, no. Quería preguntar algo? Lo que quiero comentar es que eso es verdaderamente grave eh, y no solo es parte de este universo del de tamizaje neonatal. En todos los casos, casi en todas las enfermedades, dependiendo del Instituto de Salud en el que estés, se te da la atención. O sea, no hay una homologación de los servicios y protocolos Así. que van dirigidos a los pacientes. Es, es, es muy lamentable. Por favor, continúa, ya que Así es, específicamente no hay una homologación de que tiene que ver con el aspecto de presupuesto, de intenciones, de voluntad y de no querer llevar a cabo la norma 0034, que también especifica muy claramente ahí la toma del tamiz eh, y bueno tiene que ver con el cumplimiento también de la ley general. Pero más allá de leyes y, y, y de todo el aspecto legal y el marco legal que tiene el tamiz neonatal empleado actualmente en nuestro país, tiene que ver con el punto de sensibilidad y de otorgarle ese derecho que ellos merecen. Además, si los pacientes eh, han logrado vivir a pesar de esas odiseas, poder cubrirles su medicamento de inmediato, poder retribuirles no nada más en el aspecto de salud y físico, sino también en psicológico, en, en las actividades que ellos pueden lograr y que pueden llevar una vida digna y, y como cualquier otra persona, a pesar de algunas discapacidades que ellos pudieran tener, motrices, psicomotoras, etcétera, Hay una gran desinformación también, con, tiene que ver con la orientación, eh, que tiene que ver con los padres que ya fueron, este, que ya tienen un hijo con un padecimiento, con una enfermedad metabólica, o bien a los padres que todavía no saben que van a tener esos hijos con alguna enfermedad congénita. Eh, específicamente en el IMSS, eh, hacen eh, la detección de seis ahora siete marcadores, es decir marcadores con enfermedades metabólicas o errores inatos del metabolismo, de una gama de hasta 76 enfermedades con tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que la posibilidad es nula, que le están negando el derecho a que ellos puedan tener eh, la capacidad, como una institución eh, casi con el más de 70% de la masa actual en México, poder negarles esa oportunidad que pudieran tener cualquier hijo de cualquier derechohabiente del INSS. En el iste igual, ahorita acaban de pasar de 6 a 66 enfermedades apenas este año, en ese proceso están, estamos muy al pendiente y muy atentos de que así sea, que se haga de la manera correcta porque no nada más es una toma de muestra, es todo un, un programa, todo un seguimiento integral que todos tenemos que estar atentos y alertas para que esto cierre con un candado de oro que tiene que ver con un tratamiento eh, oportuno, eficaz, que le pueda eh, estar eh, dándole la certeza de que ese niño está tratado a tiempo y correctamente. ¿no? Además de vigilar su evolución y todo lo que tiene que ver con el aspecto físico y de salud del, del niño. Absolutamente de acuerdo. Hace algún tiempo te comento que hace unos años yo estaba en una reunión a la que asistieron funcionarios del gobierno de la república de otro, de otro sexenio, me uh -huh. acuerdo que el tema del tamizaje neonatal en algún punto se trató ahí. Un funcionario de la República que estaba detrás de mí, no, delante de mí, ¿Sí? dijo, no, no, eso es un pinche gasto infernal, o sea, eso no se va a hacer en México. Le toqué el hombro y le dije, ¿en serio eso usted tan pendejo que entiende que ese gasto que es una inversión que va a ahorrar millones en el futuro es algo que no se pueda implementar? Por, por, por, por cabrones como usted, México está como está. Porque todo este tema, Jacqueline, tal y como tú lo has señalado, es un tema de educación. Si nosotros sí. tuviéramos no solo la educación, sino la sensibilidad para entender estos problemas, ningún niño nacido en este país tendría ninguna necesidad de no ser, de no ser eh, eh, punzado y sacado de su sangrecita para que pudiéramos ver si el niño trae algún problema o si viene con, con condiciones correctas y de certeza. Es, es un problema grave porque, aparte de todo lo que tú has dicho, lo cierto que tiene que ver con la fragmentación del de, eh, órgano de, o las instituciones de salud en México, hacen que sea cada vez más complicado el tema. La, la, la vida es compleja y nosotros no la complicamos. Las instituciones de salud, mira, alguien decía en algún término que tiene que ver con política, que en política no hay coincidencias. Eh, por supuesto, en el tema de la salud, las decisiones políticas no son una coincidencia. Mientras más retardan este proceso, ellos creen que más ahorran. Mientras más niños se mueran porque no fueron detectadas sus enfermedades a tiempo, ellos creen que más ahorran. Lo que no entienden es que el efecto es absolutamente contrario. Más van a gastar, porque la atención que va a tener que ver con estos niños que desarrollan enfermedades crónicas va a ser altísimo. Entonces, lo que tú estás haciendo, que yo conozco bien y que, por supuesto, no vamos a tener el tiempo aquí de platicarlo todo, es algo no solamente importante para la consecución de las tareas en salud que hay que hacer por México, sino importante en cuanto a la sensibilidad que tienes que ir creando como un fondo específico en la cabeza de todo mundo, sobre todo de los legisladores que no entienden cabalmente que estos procesos tienen que ver con prevención, no con atacar el problema cuando ya es demasiado tarde. Eso uh -huh. es increíble. Cuando he estado en reuniones fuera de nuestro querido país, siempre me apena mucho el tener que transmitir que, bueno, en México no se hace eso. En México no hemos logrado lo otro. En México Exacto. todavía estamos apuntando sobre esto. Hace rato tú dijiste, es increíble que después de más de un lustro, todavía no se pueda tener articulado correctamente todo este proceso. Y tiene que ver con estas eh, lagunas con estos espacios de reflexión política que siempre señalan el eh, costo-beneficio. A ver, eh, ¿cu ¿cuánto nos va a costar esto? No, esto nos va a costar aproximadamente este, 800 millones de pesos. No, ¿cómo crees? No entienden que esos 800 millones se van a traducir en ahorros por miles de millones en el futuro. Por eso es tan importante que la gente te conozca de manera más amplia. Yo sé que el universo de personas dedicadas a la salud te tienen muy bien identificada, pero los de a pie los que caminan por las calles y algún día tienen un problema. Los que a veces escuchan que hay problemas de salud y, y, y ponen atención. Los que tienen un día un problema de salud, te deben de conocer. Porque no solamente los encargados de los institutos de salud, no solamente los presidentes de las comisiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Te tiene que conocer la gente. Como digo, los normales, los de a pie, para que digan, yo, yo conozco una dama que hace un trabajo que seguramente puede orientar mis esfuerzos y hacerlos que sean mucho menos complicados de lo que yo entiendo que van a ser. Este asunto, hace unos días yo comentaba con otros miembros de la federación, hablábamos de, del tema del tamizaje de manera muy sucinta, porque a diferencia tuya, yo soy muy poco conocedor del tema, conozco lo que en lo general tiene que ver con el tamizaje, pero no... Eh, abordado las profundidades de toda esa información que tú conoces a detalle. Y yo les comentaba, ¿qué tan importante es que en el eh, universo de la Federación Mexicana haya gente muy dedicada a algunos temas en específico? Tú, por ejemplo, al tamizaje neonatal. Tú, por ejemplo, la, a, a, a, al asunto de las mujeres y su morbilidad. Todo eso tiene que ver con los esfuerzos que concatenados se pueden ir dando correctamente a favor de estos pacientes. El ejemplo más claro es, Hace unos días me habló una persona que me dijo, oiga, vi, vi un programa de televisión y, y en ese programa de televisión yo creo que yo tengo eso. ¿Qué es eso, señora, que usted tiene? Un problema de músculos, un problema de atrofia muscular que es... Yo, yo estoy padeciendo así y el programa lo vi en Estados, lo vi, era un programa de Estados Unidos y yo creo que tengo eso. Resultó que la señora en, en efecto tenía un problema grave de atrofia muscular, pero que estaba iniciando. Entonces... Fue muy importante que así como tú eres una experta en este tema, nosotros pudiéramos eh, poner a la señora en contacto con quienes son expertos en, en, en temas de eh, atrofia muscular. Por eso es tan importante que hoy tú nos estés dando una idea cierto general de todo tu trabajo, pero que nos deja muy claro a quién podemos recurrir en la federación para entender estos procesos. Dime, Jacqueline, aparte de esto que estás haciendo, como todas las mujeres mexicanas, eres madre de familia, eres parte de un círculo muy íntimo de la sociedad que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tus amigos, que tiene que ver con tus allegados, como tú, que entiendo, a veces digo, eres a jonjolí de muchos moles, ¿cómo le haces para hacer todo esto? Cuéntame. Ok, bueno, pues sí, la verdad es que no es tan fácil, eh, a veces uno tiene que subir y bajar, y la verdad es que la pasión que a ti te mueve por querer eh, aportar lo que sabes y saber más y, y poder eh, articular a, a las personas que es lo que más trabajo me cuesta, y yo creo que ese es el problema principal de nuestro país, en todos los aspectos, poder tener que empatizar, con médicos, con legisladores, con funcionarios de gobierno, a pesar de que tienen que hacer su trabajo como tú bien lo dices, me cuesta trabajo poder, este, querer, eh, no, no organizarlos, pero sí de alguna manera presentarlos, articularlos para que nos juntemos y realmente podamos eh, cumplir con el objetivo en común. Tengo eh, dos hijas eh, maravillosas, un esposo que eh, también es maravilloso y la verdad es que sí me hago, este, en, en, en muchos eh, pedacitos, en diferentes eh, horas del día, pero finalmente esto que, esto que yo hago, eh, no es, para mí no es un trabajo, es una, es, un, es una acción que me va a permitir dejar algo de mí o alguna huella que yo tenga que dejar en este mundo para que otros puedan seguirla y con muchísima más fuerza. Eh, para mí eh, me siento muy especial porque me tocó a mí estar ahora aquí, independientemente del tamiz este, neonatal, que lo conozco por un familiar eh, y que porque eh, fui sensible y sigo siéndolo con, y empática con muchas madres de familia que han perdido a sus hijos y también con otros que he visto que los han sacado adelante con uñas y dientes, eh, como, como tú, como tu esposa, como Celita, como todo su, su, su, su equipo maravilloso y como otros eh, eh, hombres y mujeres que han hecho eh, cosas extraordinarias y contundentes para que nuestro país siga avanzando. Eh, por personas como ustedes, eh, son una inspiración muy importante para que yo pueda hacerme en mil pedazos y pueda yo seguir eh, enfocada hasta que logre lo que, el objetivo al que, al que yo quiero llegar. ¿no? Finalmente, dime. No, Jacqueline, qué maravilla, porque eh, yo no... Eh, dudé en comentar lo que voy a exponer a continuación, pero eh, a mí me da mucho gusto pensar en personas como tú, bajo las circunstancias que tú vives estos procesos. A mí, no me quedó de otra porque tengo dos hijos incurables, y tuve que trabajar sobre el tema para que las cosas pudieran ser favorables a ellos. Hace 23 años, literalmente, tú conoces la historia, lo que sucedió fue poner a los muchachos en tratamiento. Bueno, y algún día alguien me preguntó, oiga, acerca a sus hijos, pues es un tema muy complicado. Me acuerdo que palabras más, palabras menos le contesté. Mire, tengo claro que a lo mejor todo lo que estoy haciendo no alcanza para ellos, pero va a alcanzar para otros. Eso es definitivo. Si, si todo el esfuerzo que estoy haciendo no termina por alcanzar para salvar la vida de mis hijos, ese esfuerzo va a servir para salvar la vida de los que vienen atrás. Claro. Afortunadamente, mis hijos pudieron salvarse. Yo admiro muchísimo el trabajo de personas como tú, que sin tener directamente un tema de salud importante, tienen el, los arrestos para ponerse al frente del caballo, jalarlo fuerte y hacer que sucedan las cosas. Tú podrías estar cómodamente instalada en tu casa, haciendo otra cosa, no sé, podrías tener un un negocio de globos para fiestas, yo qué sé, en lugar de estar en estos temas que son complejos. Pero mm, lo que más me, me gusta y me llama la atención es que, siendo una mujer tan inteligente como eres, entendiste que no podías desperdiciar eso, solo buscando la comodidad de los espacios que para ti son sin ningún problema y cómodos, sino me voy a meter a este rollo, pero me voy a meter de verdad, y voy a hacer que mi trabajo fluya de tal manera que en algún momento sea un abrevadero para que otros puedan participar y tener la misma oportunidad que yo estoy construyendo. Eso es eh, altísimamente, altísimamente grato y de mucho valor porque, repito, tú podrías ser una madre que pudiera estar haciendo otra cosa, dedicando ah. tiempo completo a otra cosa. Que, bueno, Qué bueno que haces eso, Jacqueline. Déjame hacerte otra pregunta que tiene que ver con todo esto. Ok. Hace un momento comentabas que... Eh, en México, evidentemente, es muy complicada, eh, la, digamos, la unión, el ponerse de acuerdo, el tener una oportunidad bajo la misma frecuencia, porque uno, los protagonismos exacerbados, dos, el, el tema de la, del desconocimiento, otro, el tema de literalmente la ignorancia y otro, el tema de la pendejez, no permite que las cosas funcionen. Alguna vez una diputada que tú conoces me dijo, no entiendo por qué ustedes no se han podido poner de acuerdo. Y le dije, así como ustedes hace 90 años no se ponen de acuerdo, los partidos políticos no se ponen de acuerdo. es, es Esa época es hora que no se ponen de acuerdo. Pues nosotros nos pasa lo mismo. Eh, unos pensamos una cosa, otros otra. Queremos que las soluciones van de un lado, el otro cree que las soluciones van exactamente del otro lado. Entonces lo que tenemos que hacer es un esfuerzo que concatenado a los pocos que confluyan y coincidan contigo, se pueda echar a andar. La Federación Mexicana ahora mismo tiene algunos participantes muy destacados que hacen un trabajo como tú, que tiene que ver con consistencia. Mira, hay una pregunta que para mí es importantísimo hacerte. En este tiempo en el que tú te has dedicado a todo esto, ¿cuál es? Ya sé que hay muchos problemas, pero ¿cuál dirías tú que es el problema esencialmente complicado que presenta la República para poder darle atención a todos estos temas? El tema más complicado que yo he visto a lo largo de todos estos años es la desunión por parte de la sociedad civil y la desunión por parte de eh, las fuerzas que tienen que ver internas eh, con los funcionarios. Es decir, no ha habido una, una coordinación, no es porque ellos quieran, no es porque realmente esté en la ley, sino porque realmente deberían de tener la humildad y el común denominador que todos tenemos, que es el mismo objetivo. Tal vez eh, algunos eh, tengan alguna estrategia específica, algunos eh, funcionarios tengan otra, los diputados piensen otras cosas, porque me ha tocado a, hace muchos años poder hablarle del tamiz y pues la verdad no sabían ni pronunciar tamiz, decían el tamiz. ¿Qué es tamiz? Y con muchísimo gusto y con toda la paciencia se les explicó, porque bueno, eh, eh, no todos conocemos eh, eh, muchas cosas, todos ignoramos. Eh, Muchas cosas, pero no todo lo mismo. Realmente tiene que ver con, con, la, con la comunicación y con la conciencia y la sensibilidad, que todo viene en, en una parte que se llama humildad, que tiene que ver con hacer bien nuestro trabajo que nos corresponde. Desde el lado de la sociedad civil, desde el lado del punto médico, desde el lado de los legisladores, funcionarios, si todos realmente tuviéramos... Eh, digamos, ignorancia en algunos temas, sí deberíamos de tener la humildad de poder entender y aprender cómo están las cosas, qué podemos hacer y la voluntad de hacerlo. Yo creo que es la voluntad, eh, ya resumiéndolo, lo que hace que, que, que todo se mueva, para bien o para mal. Hay un hombre muy famoso, muy famoso, que dijo un día, Alberto Einstein, dijo un día, si crees que se puede hacer, sin duda se puede hacer. Si crees que no se puede sin duda no se puede hacer. Parece que México piensa en la segunda. No se va a poder hacer. Eh, normalmente el tema reiterativo es, no, eso es, un, eso es muy complicado, eso no se va a poder hacer aquí en México. Porque, ay, aquí estás en México. ¿Cómo crees? Normalmente hemos tenido, no solo, no solo nosotros, tú, otros, yo, que demostrarles a esos que sí se puede hacer. Lo que... Acabas de decir, es una piedra de construcción fundamental. Eh, si nosotros entendemos que tenemos que hacer una cadena de esfuerzos que desemboque en un gran, gran, gran, gran proceso de pulsera que pueda embarcar, amarrar, encadenar a todos, las cosas serían mucho más fáciles. Yo estoy cierto de que, tal y como tú señalas, pues no todos tenemos que saber de estos temas porque afortunadamente a muchos no les sucede. Estoy cierto que no todos tenemos que saber lo mismo. Por eso es tan importante que, como comenté hace rato, el asunto de los agregados en la federación tengan capacidades múltiples y diferentes y muy destacadas. Hay, hay en la federación, quien como tú sabe del tema del tamizaje y de la morbilidad de las mujeres, hay quien, como otros, sabe muchísimo del tema de interlocución con los eh, legisladores. Hay otros que saben mucho del tema de la interlocución con los eh, funcionarios de las instituciones, otros que saben de temas internacionales, otros que saben de inclusión y acceso, etc. Si todos esos trabajamos de manera ordenada, el engranaje, como en un reloj de estos antiguos con mucho mecanismo de engranaje, va a funcionar perfectamente. Hay un tema que hace algún tiempo... Me tocó identificar y, y lo identifiqué con gusto y con pena. He estado fuera de México, en Costa Rica, y me asombré, me asombré positivamente del desarrollo que tienen en cuanto a sus procesos en salud en Costa Rica. Una nación, 67 veces menos el Producto Interno Bruto de México y atendiendo a más pacientes que México de estos temas de enfermedades raras. Me llamó poderosamente la atención. Y me acuerdo que le pregunté a uno de los involucrados en esa reunión, que fue un congreso por allá, y me dijo, eh, bueno, a tu pregunta, porque obviamente le pregunté cómo le hacen, me dijo, a tu pregunta, todos hacemos un esfuerzo, todos hacemos un esfuerzo hacia el mismo objetivo, y entonces los legisladores, la academia, las organizaciones de pacientes, la industria farmacéutica y el gobierno, pues entonces se ven convidados a participar de manera generosa y genuina. Cosa que no sucede en México, hija. En México, claro. no solo cada seis años las cosas cambian, no solo cada seis años, cada que cambia un director de instituto, cada que cambia un secretario de Estado, uh -huh. estamos hablando de salud, cada que sucede eso, hay prácticamente que volver a empezar. Y una de las eh, expresiones, me encantó, una de las expresiones que ocupan en Costa Rica es vamos a hacer lo que tengamos que hacer. En México dicen, vamos a ver cómo podemos ayudarlo. O sea, no nos ayudan. Eh, lo que hacen es el trabajo cuando lo hacen, cuando lo hacen. Y nosotros somos quienes los ayudamos, porque si ellos tuvieran que tener bajo su eh, percepción y bajo su atención todos los temas de los enfermos con padecimientos raros, pues ya muchos se hubieran muerto, hija, porque no les da el tiempo, ni, ni les alcanzan los hombres y mujeres que trabajan para ellos, ni nada. Eh, un tema... Un tema que es muy importante es que tú, a través de tu asociación y otros que están conformando asociaciones, sean perdurables en el tiempo, hija. México es el país latinoamericano de los importantes, y lo digo con enorme respeto para los chiquitos, de los importantes. Hablo de Brasil, Colombia, uh -huh. Argentina, Chile, Perú. Eh, de los importantes es el que más rápido está perdiendo asociaciones de pacientes por una sola razón. La idiosincrasia del mexicano es, no, pues que me ayuden a ver cómo le hacen. Pues yo espero que me ayuden. Eh, no somos proactivos de manera genuina y de manera esencial. Eh, nuestro génesis no es ser genuinos. Nuestro, nuestro génesis es, pues a ver qué pasa, a ver quién eh, me hace caso y, y me resuelve el tema, porque yo no lo puedo resolver y, y, no, y no tengo tiempo para resolverlo. Pero a ver quién me lo resuelve. Y entonces hay las Jacquelines, los Juanes, los Pedros, los David, que resuelven temas que... De manera colateral ayudan a muchos otros que, que ni nos conocen, que, que nunca saben que existimos, pero que se, se nutren de los beneficios que hemos creado de manera absolutamente de todo corazón. Lo hemos hecho sin, sin esta necesidad de que se nos reconozca que, ah, mira, la Jacqueline hizo todo esto, ah, mira, el Pedro hizo todo esto, ah, mira, la Celita hizo todo esto. No, eh, como dije al principio, te admiro porque tú no tienes... Un paciente con enfermedades graves y estás en la lucha de estos temas y eso es admirable. A mí no me quedó de otra porque mis sí. hijos vieron con la enfermedad. Entonces, uh -huh. una antepenúltima pregunta que te voy a hacer es la uh -huh. siguiente. Sí. ¿Cuántos hombres y mujeres de los de a pie se han acercado a ti para que los orientes con respecto a estos temas? No me refiero a los que estamos involucrados, sino a... Uh -huh. Al que va por la calle, que un día te ve y te dice, ah, yo lo vi a usted en el parlamento, este, usted me puede ayudar. ¿Cuántos, cuántos se han acercado a ti, Jacqueline? Directamente más de 45 aproximadamente. Estupendo. Estupendo. Y, y porque algunos fueron en grupo y algunos fueron eh, de llamada, algunos fueron canalizados eh, por algunos familiares y por correo eh, han habido como unos, como unos 15 para canalizarlos eh, para una emergencia obstétrica, atender una emergencia obstétrica, que es lo que mencionabas tú un poquito. Como no hay prevención, pues obviamente hay un alto volumen de emergencias obstétricas y de muertes maternas por complicaciones ya en el parto y en el posparto. Que quiere decir que ya no hay nada que hacer, no se pudo prevenir ni se controló a tiempo y también las mujeres pues no pusieron eh, eh, el énfasis que tiene que ver con la información y la orientación prenatal. Eso también tiene que ver mucho con la corresponsabilidad, siempre lo digo. No nada más es lo que nos provea el gobierno, sino lo que nosotros pudiéramos tener de conciencia al traer un hijo a, a, al mundo, ¿no? Y no nada más madre, sino también padre, incluso todo el entorno social, hermanos, primas, amigas, todos nos podemos comunicar y nos podemos eh, eh, comunicar eh, a través de la información que tenemos al alcance. Eh, eh, lo que comentabas, eh, de que eh, no, no tengo directamente un... un, un eh, un paciente, digamos, eh, con una enfermedad congénita, es lo que hace que sea mucho más eh, eh, amplia mi responsabilidad con, con ustedes. Porque ustedes, al, eh, hay muchos eh, padres y madres como tú, eh, David, que pues no tienen eh, la oportunidad de poder hacer este trabajo extraordinario a través de un equipo y tú eh, fuiste forjando el camino hasta que eh, encontraron poco a poco y fueron gradualmente avanzando. Pero hay muchos padres que llevan una vida este, como... Eh, cualquier otra ama de casa, trabajo, y no les rinde el tiempo ni siquiera para poder a veces estar con sus hijos y poder brindarles el apoyo que, que ellos merecen y que ellos necesitan, que son las 24 horas del día. Es por ellos que, que me enfoco y, y digo, bueno, eh, si a mí se me está brindando la oportunidad y yo la estoy buscando también, ¿por qué no eh, seguir muchísimo con más fuerza representando a todos ellos? O si sea, ya se empezó algo... Eh, ¿Por qué no terminarlo hasta ver que todo eh, eh, fluya como debería de ser? He identificado algunos eh, puntos que tienen que ver en, este, en esta administración que no precisamente tiene que ver con la, eh, con la voluntad de no hacer las cosas. Al contrario, hay una desinformación al principio de cómo estaba el panorama, lo cual nos encargamos de, de, de brindar esa información de brindar el apoyo y la, el trabajo en conjunto que nosotros hemos venido realizando a través de todos estos años, con los funcionarios, con diferentes dependencias de gobierno, y que tiene que ver con eh, el asunto de poder mejorar lo que ya estaba, quitar lo que no sirve, o lo que no sirvió, o modificarlo, y poder tener la humildad de decir, ¿para dónde podemos ir? Por ejemplo, a los especialistas, que ellos son realmente los que cuentan con los estudios eh, eh, costo-beneficio que tanto mencionas y que tanto le interesan al legislativo, a las cámaras, eh, eh, comisiones de Hacienda y presupuesto. Y que tiene que ver con el asunto de efectividad, por supuesto, si es la segunda estrategia más importante que las vacunas, pues por supuesto que tiene efectividad a, a un este costo-igualdad de, de, de, de costo-beneficio y efectividad. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos hace falta es poder incidir realmente como sociedad civil y exigir a que todos los institutos y el órgano rector principalmente pongan un orden en homologar y definir un protocolo específico que tenga que ver con la equidad de todo México para recibir un programa de tamiz neonatal ampliado. Y digo programa porque realmente hasta ahorita lo consideran como una estrategia de prevención. Sí, ok, es una estrategia. Pero dentro de esa estrategia debería de existir todo un programa que no debería de estar tampoco fragmentado. Debería de tener pies y cabeza para poder llevar un seguimiento oportuno. Debemos de tener estadísticas factibles, estadísticas públicas que nos permita conocer dónde, cómo y cuándo, dónde están los niños, cuántos tratamientos se les otorgó, cuántos niños se pudieron beneficiar y cuántos niños no murieron a consecuencia de, de un error en acto del metabolismo. Es por eso la, la dedicación ahorita que tenemos con esta administración también, en, en que ya tiene planchado como está el asunto, y bien, ahora que actúe como debe de ser, ¿no? que, que dé seguimiento a algo que ya se alcanzó en la administración pasada, que ya la academia, las organizaciones de la sociedad civil, en su momento, las dependencias de, de esa administración hicieron lo que podían o lo que tenían que hacer en su momento, y lo que faltó, lejos de, de criticarlo, lejos de, de decir esto ya no va porque esto era de la administración pasada, sino a, adelante, ¿no? Eh, examinar qué es lo que hace falta y poder tener la humildad de trabajar en conjunto con los expertos y con la sociedad civil. Déjame comentarte que de la primera parte de tu respuesta a esta pregunta que te hice, me da mucho gusto. Acabo de ver una, un ejercicio estadístico muy interesante que desarrollaron en Inglaterra que tiene que ver con los procesos vinculatorios a través de la participación y difusión de un específico ente, un individuo, una organización, etcétera, etcétera. Dice que si tú has de alguna manera contaminado positivamente o hecho que sea un amigo, un interlocutor tuyo, si has, si has logrado tener a 10 a 10 personas bajo esta atención de comunicación de lo que tú sabes hacer, esas 10 personas van a ser exponenciales y te van a dar como resultado más de 10,000 personas que pueden saber que tú estás haciendo un trabajo. Cuando yo lo vi, pensé, qué exagerados. Pero cuando empecé a ver cómo se piramidaba todo este asunto, dije, es cierto, estas personas ya pueden entender procesos que escucharon, que escuchó alguien que tiene una verificación muy clara de quién lo dijo en algún punto. Eso me da un enorme gusto porque lo que tú has hecho en este momento, solo por el número que me diste inicialmente de 40 personas y luego otros 15, solo por ese número ya estamos hablando de muchísimas personas, miles de personas que pueden entender que tú estás lanzando un mensaje vindicado con certeza y que tiene que ver con atención a estos procesos. Y luego lo segundo, lo segundo, tú misma me hiciste un comentario hace semanas en el siguiente sentido. David, me percaté que no tienen una mala intención o negligencia en acción para el tema. Lo que tienen es desconocimiento, David. Y ese desconocimiento hace a que no tomen decisiones que sean asertivas. Entonces lo que me voy a preocupar por hacer es informarlos. Es detalladamente ponerlos bajo una condición de certeza en información que les permita poder tomar decisiones que sean acordes a lo que necesitamos. Después me dijiste, David, era lo que les hacía falta. Comprobé que era lo que les hacía falta porque tuvieron la disposición de empezar a trabajar en un proceso muchísimo más efectivo que tiene que ver con hacer que sucedan las cosas. Como tú dices, también habrá que ver que realmente sucedan. Pero de que ya entendieron, o de que ya están entendiendo, no tengo la menor duda. Eso es absolutamente maravilloso porque hace, ayer escribí, ayer pedí cuatro reuniones. Y en las cuatro reuniones, uno de los párrafos que yo eh, agregué en esas cuatro reuniones, que todas son con funcionarios de la Cuarta Transformación, como se dicen ellos, fue... He tenido oportunidad de saludar al señor presidente en dos ocasiones. Una, cuando era precandidato, o candidato, perdón, cuando era candidato. Y la segunda, cuando ya es presidente. La primera, en un ámbito muy tranquilo, en un foro al que yo asistí, me llamó la, la atención porque quería saber qué decía, cómo lo decía y por qué lo decía. Y luego, la segunda, en un aeropuerto. O sea, me lo pesqué en un aeropuerto, coincidimos y ahí... Platiqué con él en la primera ocasión algunos minutos, digamos seis minutos, y en la segunda ocasión dos minutos y medio, porque toda la gente quería hablar con él. Toda la gente. Entonces les comenté que el señor presidente, a mí me parece, de, de hecho yo voté por él, a mí me parece que tiene una clara intención de mejorar las cosas, que tiene una clara intención de hacer que los que más necesitan tengan lo que necesitan. Esa, esa clara intención la tengo. Y entonces... Y yo comento que eso debe permear o debe salpicar o debe de alguna manera tener eh, una, un impacto en la gente que trabaja con él, a menos que no estén coincidiendo con sus políticas. Y decía, si el señor, presidente me, el señor presidente me contestó lo siguiente, yo le hablé de los informes con parecimientos raros y le dije la urgencia de lo que se tiene que hacer, las tareas que están pendientes, las que están en consecuencia, la, todo lo que se tiene que hacer, se lo, se lo detallé en dos minutos y medio, o sea, no sé cómo le dice, pero en dos minutos y medio. Uh -huh. No tengas ninguna duda, David, que nosotros tenemos la mejor intención en el gobierno de hacer que las cosas sean para ellos, porque de eso se trata este gobierno, de hacer que haya equidad para quien no la ha tenido y justicia para quien no la ha experimentado. Y ningún paciente con estas enfermedades, siempre y cuando exista un tratamiento o una medicación, va a ser desatendido. Uh -huh. Esas son palabras muy a toda madre, pero son solo palabras. Ahora falta que la ejecución esté lista para que veamos aterrizados todos estos procesos que vinculan discursos y que vinculan buenas intenciones y que vinculan tareas que supuestamente se van a estar haciendo. Hasta este momento, en 10 meses, 10 eh, meses ya del año, que es de la cuarta transformación, hemos visto que algunas cosas se han dado, pero muchas no se han dado, que hay muchos problemas, que el sistema de salud, fragmentado como está, dividido como parte, y aparte de eso, ocupado en estos momentos por algunos que tienen poco conocimiento de los temas, está convulsionado. Cuando yo escucho lo que dicen los representantes importantes, el secretario de Salud, el comisionado de la cofepris el que no existe en el segundo popular, etcétera. Lo que dicen, te percatas de dos cosas. Uno, sí tienen una buena intención. Dos, no tienen mucho conocimiento. Eso es evidente. Entonces, la tarea que tú haces y la tarea que hacen algunos como tú es fundamental, Jacqueline, porque sin ese espacio reflexivo, sin ese trabajo continuo, sin esa colaboración que exacerba la pasión y la entrega para que las cosas sucedan, sería imposible lo que poco se da en México y poco se realiza en México. Y no porque no queramos que se realice más, sino porque no nos alcanzan las fuerzas para hacer todo lo que se tendría que hacer. Esta comunión de la que tú hablas, que no existe entre la organización, las organizaciones civiles, los eh, grupos de la academia, las, los mismos eh, laboratorios farmacéuticos, el mismo instituto de salud en todas sus áreas, hace que, fragmentado como está, no sea difícil la consecución de eventos que sean positivos para los nuestros. De ahí, mi siguiente pregunta. Tú ya entiendes todos estos procesos de manera muy clara. Entiendes y puedes dar explicaciones transparentes y que dan brisa nueva a todos los que te escuchamos. Ok. ¿Qué sigue Jacqueline? Independientemente del trabajo que no puede parar. ¿Qué estrategia, ¿Qué estrategia Jacqueline se va a implementar en los próximos meses desde el ámbito de toda tu influencia? Bueno, ¿qué sigue? Eh, hay un tema principal en el, en el cual me estoy enfocando, en poder gestionar eh, en conjunto con un grupo de personas que también están alrededor mío, eh, el poder incluir, a todos y cada uno de los funcionarios que tienen que ver con los institutos de salud pública en el país. ¿Qué tiene que ver con la, eh, el entendimiento, el dialogar, el compartir, el, el, el intercalar información y poder realmente ver cómo se, cómo se está haciendo en cada uno de los institutos? Ahora mismo ya se está eh, solicitando información a los, institu a los institutos de salud pública para conocer realmente cómo se está llevando a cabo el proceso del programa de tamizaje neonatal en cada uno de los institutos. Obviamente, este, si bien tenemos información que ha sido pública, eh, también publicaciones que tienen que ver con algunos de los encargados de los laboratorios de tamiz neonatal dentro de los institutos, necesitamos mayor información. Necesitamos también saber su proyecto de ejecución de un antes y un después, de saber cuáles son los objetivos, las metas trazables eh, a corto y mediano y largo plazo. Eh, lo que sí es un, es, una, es un hecho es que no podemos permitir que se vuelva a, a suspender el, el programa de tamizaje neonatal en México, más bien la estrategia, porque ya habíamos hablado de que todavía no está el programa como tal. Eh, hay un, una parte ahí importante que estamos analizando, que tiene que ver con la ampliación del tamizaje neonatal en México, y esto tiene que ver con la ley. Eh, si bien hace un tiempo, bueno, hace unos años que pudimos este, gestionar el, el, la modificación a la Ley General de Salud, fue de manera muy general, de tal manera que, como habían algunos pilotos, nada más en Nuevo León específicamente, pues no nos permitía tener más información o una definición detallada de que la población mexicana pudiera tener acceso a tratamientos para todas las enfermedades que tienen que ver con, la, eh, con esa función de los cinco gotas de sangre del tercer al quinto día, llamado también Entonces, ahora ya ha avanzado, ya hay publicaciones. ¿Perdón? ¿Cómo le llamaste a esos cinco? ¿Cómo le llamaste? Eh, eh, la estrategia de tamiz. Ajá. a estas cinco. Ah, las, y cinco gotas, eh, la punción de las cinco gotas del talón eh, es... de sangre para el, el recién nacido del tercer al quinto día. Okay. Eh, tiene que ver con el asunto eh, legislativo, institucional, académico y sociedad civil. ¿Qué cuesta más trabajo? Pues engranar poco a poco. Estamos gestionando información que tiene que ver con el costo-beneficio. Eh, ya no es el mismo que se gestionó hace tantos años, ahora es muy diferente que tiene que ver con la ampliación realmente de hasta 70 enfermedades para diagnosticar realmente en una definición como debe de ser en el tamiz neonatal y en la ley. También tiene que ver mucho con las instituciones privadas. Ellos eh, deberían de tener eh, la capacidad para poder informar a la pareja cuando ellos, desde gineco desde el control prenatal, explicarles en qué consiste no solo el tamiz neonatal, sino también el auditivo, el cardíaco, el oftalmológico, el auditivo. Ellos tienen, deberían de tener ese compromiso de orientación y de informar a la pareja para que posteriormente el recién nacido tenga la, la, la facilidad de tener eh, esos beneficios de, de detección y de tratamiento oportuno en dado caso que, que pueda salir con algún defecto congénito cardíaco o algún problema auditivo o una enfermedad metabólica. El problema aquí es que tampoco, como ya lo mencioné, el órgano rector todavía no hay un, un digamos, un, una orden, o más que una orden, un consenso nacional donde ellos como órgano rector establezcan el protocolo a seguir, es decir, eh, la toma de muestra, la capacitación para que los, las personas que hacen la toma de muestra sea la correcta. La punción llene todos los, los circulitos del papel filtro correctamente. La metodología, que también es muy importante, la metodología con la que se realiza el tamiz, debe de tener una alta sensibilidad y también especificidad para que puedan haber mucho menos eh, falsos positivos, falsos negativos y que también ya está probado tanto nacional como internacionalmente. Existen las publicaciones de hace más de 20 años. Eh, no debemos de olvidar eh, esa parte también que es fundamental para poder tener la certeza que efectivamente hay un diagnóstico certero y por lo tanto va a haber un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para cada uno de los niños. Déjame preguntarte, Jacqueline, porque ahora de todo lo que me acabas de comentar en el último segmento, sí. yo te, tengo que preguntar, ¿hay alguna fórmula que ustedes hayan utilizado para entender la experiencia internacional latinoamericana y de otras partes del mundo en el tema del tamizaje neonatal o es un camino absolutamente singular el que está recorriendo México? No, de hecho, bueno, la, la fórmula que hemos tenido ha sido a través de la academia, precisamente de los expertos de las publicaciones que ha generado, por ejemplo, Costa Rica tiene un programa modelo de tamizaje neonatal ampliado. Que si bien son pocos eh, los que detectan los niños que nacen la comparación que nacen en México, pero hay muchísimo que aprender y poder adecuarlo a nuestras necesidades aquí en México. O sea, sí. Porque a veces, y a ti te ha de pasar, nos dicen es que no es lo mismo la población de tal país, no es lo mismo sus, su, este, sus rasgos físicos, psicológicos, eh, factores ambientales. No, pero tampoco debemos de ser lo suficientemente cerrados como para no decir, podemos copiar esto y adaptarlo a nuestras necesidades y a nuestra a consecuencia de cómo estamos aquí en nuestro país y es eh, parte de eso. Podemos tener la oportunidad de clonar lo muy bueno que hemos visto y que ha funcionado. No es ningún delito, al contrario, es asumir que la experiencia internacional nos puede regalar ejemplos tan específicamente efectivos que podemos traer a México con el ánimo de beneficiar a los que lo necesitan. Yo, eh, evidentemente, como te decía ya hace algunos minutos, no soy un experto en este tema, ni mucho menos, pero sí me parece la expresión. Yo he escuchado esa expresión muchas veces. No, es que no somos iguales. No, mire, no, no, no, no, no somos iguales. Eso estamos de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo. Ni siquiera los países latinoamericanos somos iguales. Ni siquiera los que están de Centroamérica para acá, que se parecen a nosotros, son iguales. Todos son diferentes. Todos sí. tenemos un sistema diferente de salud. Por cierto, hay, hay, hay que conocer los sistemas de salud de otros países para poder dar una opinión o poder. Claro certeza en cuanto a, a, a algunas expresiones que ocupamos para hablar de ellas. Pero lo cierto es que en el tema específico de estos asuntos, el poder incorporar a la realidad mexicana experiencias que han sido venturosamente exitosas en otro lado, es una muy importante oportunidad de no perder tiempo, de hacer que las cosas sucedan y de fluctuar todo el tiempo con una frecuencia que permita que lo que tú estás haciendo resuene en otro lado como un caso de éxito. El caso eh, eh, a mí me da mucho gusto cuando digo ya que va, dicen, ah sí, ya que la de, y, y, y dicen, ah sí, ya que porque te conocen, y eso me habla de dos cosas uno, la constante y muy pertinente gota de agua que como tú va perforando la piedra, en tu caso vas perforando las cabezas de otros para que entiendan procesos eso me da mucho gusto, yo estoy muy orgulloso de ser tu amigo, muy orgulloso, muy orgulloso yo me acuerdo que el día que te conocí, que eh, venías acompañada de Xochitl, estabas en mi oficina, me acuerdo que a ti y a ella les comenté de manera puntual, este, miren, si van a hacer esto bien, ok, si no, no me van a perder mi tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer y a muchas personas que atender. Y me acuerdo que eh, no, solo, no solo tú, sino ella también dijeron, no, no, no, o sea, queremos hacerlo. Porque el tema es que es una tarea que nadie acomete. Y entonces, bueno, pues nunca se va a dar, punto. Y me da mucho gusto... Que una década después, hoy estamos charlando de lo que haces, de lo que has hecho, de lo que históricamente te has comprometido y cómo de manera muy, muy importante como una dama has estado trabajando de manera pertinente en todos estos temas, constante, pulcra, profesionalmente, pero sobre todo con mucho cariño para, para quien finalmente tenga como resultado eh, el, el, el venturoso éxito de los esfuerzos de tus trabajos. Jacqueline. Gracias, David. Por último, Dime. si tú me lo permites y tú vas a agregar lo que tú quieras, antes de que yo te haga el siguiente cuestionario, agrega lo que tú quieras, que te hubiera gustado mucho que yo te preguntara y que no te pregunte. Por favor. Ok. Eh, bueno, las preguntas que has hecho han sido porque tienes la sensibilidad y, y empatizo mucho contigo. Eh, ¿Realmente el privilegio es mío? El, el, el honor es mío de un papá tan valiente y tan, tan, tan forjado al, al, al, al digamos, al, al, a, a todo este huracán al que te has enfrentado tú, tus hijos, los cuales también, el crédito también totalmente es de ellos, porque ellos también eh, son unas personas que independientemente de las, de las enfermedades que ellos tienen, eh, han sabido canalizar el apoyo y lo que ellos pueden dar a, a otros más que están igual o en otras circunstancias, eh, pues mucho me, mucho menores a las que ellos se encuentran ahora. Eh, realmente, eh, ¿qué me hubiera gustado que tú me hubieras preguntado? Me hubiera gustado que me hubieras preguntado el por qué eh, decidí eh, dedicarme a esto y no dedicarme a, a lo que estudié, a, a lo que este, realmente... Eh, pudiera yo estar haciendo ahorita y no lo estoy haciendo. Eh, yo realmente el, el, el tema eh, el principal y lo que siempre yo digo es que eh, me dicen es que es que ¿por qué? por qué tú estás aquí, por qué tú sigues en esto y por qué eh, salud materna y por qué lo del tamiz. Realmente todo va junto, eh, eh, todo debería de tener un, un aspecto del de cómo eh, se gesta un bebé y el momento del nacimiento, toda la información que las mujeres deberíamos de tener, yo soy madre, y, y, y conozco a muchas madres que no están en las mismas circunstancias que la mía y cada que veo un video y cada que veo eh, que me comparten un aspecto que tiene que ver con, con un niño enfermo, con gemelos enfermos, con, con personas también adultas enfermas, pero lo que más me llega a mí son los niños. Realmente este, no necesito estar viendo videos ni tampoco me necesitan estar explicando las cosas para poder ser sensible y empática al tema. Por lo cual, eh, tengo aquí muy, muy claro en, en mi cabeza que esto no es un trabajo, es, es, un, es, un, es, es un don especial que la vida me, me puso enfrente y que yo lo tomé y lo agarré y no lo solté porque todavía estoy comprometida y todavía hay muchas cosas por hacer. Y hasta ese momento yo puedo decir, puedo dedicarme a otra cosa porque yo ya cumplí, yo ya tengo en, en, en, mi, en mi cerebro y en, y en mi vida información que otros no la tienen. Y al no hacerla, a mí me compromete el, el tener esa información, el poder hacer muchas cosas y no hacerlas es peor que si no las des, que si yo las desconociera. ¿no? Como la, a veces, eh, entre más sabes, más, más piensas y más quieres hacer, ¿no? Pero como tú siempre lo has dicho y, y, y lo he tenido también muy enfocado, hay que estar firmes y enfocados a una sola cosa, el que mucho abarca, poco aprieta. Y bueno, finalmente eso eso es algo... Algo importante, que sin duda eh, lo, estoy, lo estoy haciendo. Y como tú dices, hace mucho también una senadora me dijo, Jacqueline, es que eres, es una es una persona terca. Y lo dijo delante de mucha gente, que la gente se reó y eran funcionarios, este, no recuerdo si fue este, eh, con Miquel, Arreola, parece. Y, y dijo, sí, dice, fue muy persistente, este, estuvo duro y duro hasta aquí. Me logró sentar aquí y, y te trajo a ti, y, y bueno... Son eh, cosas que, que a mí me da mucho gusto porque no nada más en el aspecto laboral, sino también en mi vida personal, también mi esposo y mucha gente que, que, que me quiere y que me conoce, sabe que cuando yo no es herramienta ni mucho menos, es pasión y, y es eh, más vale eh, eh, gota que, eh, que dure, que chorro que, que se acabe, ¿no? Y, y tiene que ver mucho con el aspecto de la persistencia, la voluntad de hacer bien las cosas, ¿no? Siempre hacerlas bien, eh, tener eh, la, la, el, el compromiso que, que todos, todos lo, lo pueden ver y que lo pueden seguir y que además se puede replicar, ¿no? No a mi manera, ni mucho menos, pero sí tener nuestro común denominador que son la salud de los niños, que tienen todo un marco legal y que a pesar de todo eso no, no han podido tener acceso a, ni el respeto a su salud en territorio mexicano, ¿no? Hay muchos países que también cuentan, es que la experiencia aquí, es que la experiencia allá. Y la verdad es que con todo lo que tenemos aquí en México, con especialistas también de calidad eh, que tenemos en México, eh, por ejemplo, la doctora Laura Martínez de Nuevo León, que fue la primera que hizo el, el programa piloto de tamizaje, y que gracias a ese programa que hizo y al, al estudio de costo-beneficio que también se hizo ahí en el estado, al doctor Zacarías de Villarreal, se pudo este, ejecutar esa información para poder llevarla al legislativo. Cuando el órgano rector decía, no podemos, no queremos, este, no tenemos con qué, eh, finalmente eh, la coordinación donde se hizo la sociedad civil fue fundamental porque puso de acuerdo a personas que no se conocían y personas que desconocían el tema y que además se pusieron a trabajar cada uno con lo que tenía. Entonces, eso es lo padre de la sociedad civil, de saber y poder engranar y presentar, y hacer, y dar seguimiento, ¿no? Que eso es muy importante. El seguimiento nunca se acaba, ni se acabará. A, <risa> Siempre mí, habrá algo nuevo, algo más que dar. Seguro. A mí me da mucho gusto coincidir en muchas de las palabras que acabas de, de mencionar, sobre todo lo que tiene que ver con la pasión, la entrega, la determinación, el no darte por vencido nunca. Eh, acuerdo ahora mismo de, de una persona con la que yo estaba platicando, una maravillosa persona de la compañía Warner de, de, de la música que donaba discos para que los enfermitos tuvieran música que en ocasiones les permitiera olvidarse un poco del dolor. Me acuerdo que yo le dije mira yo yo tengo la esperanza y me dice alto David. Alto. La esperanza es un buque, es un barco que se hundió en 1414 en las costas del Caribe. No tengas esperanza David, mejor ten certeza. Y dije sin duda, te la compro y se la compré. Entonces, todo el tiempo trabajo en un esfuerzo que es concomitante con los esfuerzos de otros y que permite que tengamos oportunidades diferentes. ¿No sabes qué gusto me da saber que en el más íntimo de los recónditos de la terrible Jacqueline existen coincidencias fundamentales con quienes luchamos por este tema, por estos temas, por estos asuntos? Independientemente de todo ello... Yo te agradezco esto, esto, esta hora que nos has regalado y te pido, por favor, que eh, finalmente, para terminar esta entrevista, me contestes el siguiente cuestionario que no escribí yo. Lo escribió Marcel Proust y es un cuestionario que habla mucho de la personalidad de las personas a quienes se les cuestiona y se les pregunta esto. Por favor, sea okay. absolutamente honesta con tu respuesta no hagas una respuesta larga, ve directo al grano. Jacqueline, okay. ¿cuál es tu palabra favorita? Eh, persistencia. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Ego. ¿Qué es lo que más te causa placer? Eh, convivir con la gente que amo. ¿Qué es lo que más te desagrada? La falta de voluntad. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El de los pájaros. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? El de la flauta. ¿Cuál es tu grosería favorita? Me vale madre. <risa> Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Mm, me hubiera gustado eh, una eh, profesión que tiene que ver con el deporte. Okay. Por último, Jacqueline, okay. mi preciosa terrible, si el cielo existe y en él te encuentras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a verlo? Misión cumplida, Jacqueline. Jacqueline, ha sido un gusto saludarte. <risa> Gracias, gusto. David. Ha sido un enorme aprendizaje y enriquecimiento para nosotros escuchar toda tu alocución durante esta poco más de una hora. Pero sobre todo, muchas gracias por dar al pueblo de México la oportunidad de entender que procesos que vinculan certezas en salud son posibles si nos dedicamos a ello de manera determinada y si ponemos el mejor de los empeños, haciendo que eso sea para todos. Dicen por ahí que el eh, universo en el que encuentras un líder siempre te llevará a que quienes lo siguen son mucho más inteligentes que él. Te felicito, Jacqueline, sí. que tengas una jornada extraordinaria de trabajo, extraordinarios resultados, pero sobre todo, no te olvides, lo primero es lo primero, la familia. Si tu ah. familia está bien, tú estás bien. Si tú estás bien, está bien tu familia. Muchas gracias, Jacqueline, por Gracias todo. a ti, David, y gracias a FEMEXER por, por ser realmente un paraguas de atención para todos los enfermos en México y también en el mundo. Gracias Muchas. a todos ustedes. Gracias, hija, Que vaya todo bien. Igualmente, David. Gracias a ustedes. saludos saludo, Celita. Bye, Jackie. Bye, un beso. Te estupenda, quiero. Estupenda, estupenda entrevista. Yo también te quiero, Jackie. Te admiro mucho. Gracias, Celita. Igualmente, de verdad. Gracias. Dale, hija. Bye, nos bye. Estamos, nos estamos hablando para vernos y completar una reunión acá en Cuernavaca. Claro que sí. Con muchísimo gusto. Dale, mija. Mi